Hola, bienvenidos a este día, miércoles. Ustedes saben que ahora NotiSeñales ha cambiado de horario para los miércoles y los viernes. Pero NotiSeñales es el noticiero para las personas sordas que busca acá la reivindicación y la toma de conciencia a nivel nacional. Nos están viendo, ¿por dónde? Por el Facebook de FENASCOL o por digital FENASCOL también. Allí pueden vernos, eh, ustedes pueden vernos por digital.fenascol.org.co Así como aparece en pantalla. Desde allí aparecen todas las transmisiones y van a encontrar el en vivo, y allí van a poder tener acceso a la información. Ustedes saben que nuestro horario cambió, entonces compartan este en vivo para que otras personas puedan verlo. También pueden dejar sus comentarios, sus opiniones en nuestras redes sociales en este mismo espacio. Entonces vamos a repetir nuestro horario. Ya no va los viernes, sino va miércoles y viernes a las cuatro y media de la tarde. Y aquí en adelante ese es nuestro nuevo horario. Hola, Henry, ¿cómo estás? Sabemos que Henry tiene una invitada que va a hablar de nuestra campaña de accesibilidad. Recuerden que nuestra campaña se está promocionando y tiene el eslogan de sin accesibilidad no hay derechos. Miremos el siguiente video que nos da más contexto.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 Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Sabemos que de las diferentes partes del país nos siguen enviando los emprendedores eh, sus videos. Ahora tenemos una persona que es estilista de la ciudad de Ibagué. Veamos. Hola, buenas, espero estén bien. Mi seña es esta, soy de Ibagué. Mi nombre es Uriel. Soy estilista profesional hace 39 años. Mi negocio es a domicilio. Consiste en realizar cortes de cabello, aplicar tinturas, entre otros servicios. Es un gusto para mí. Muchas gracias. Pienso que quien desee puede solicitar mi servicio. Tengo la experticia de realizar cortes de cabello tanto a hombres como mujeres. Tengo experiencia en realizar tintes de cabello completo, iluminaciones o mechas de cualquier tipo de color y corte de tu elección. Me pueden contactar a este número de WhatsApp. Es con muchísimo gusto. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahora eh, continuamos con todas las personas que nos siguen viendo. Queremos saber de qué ciudades se conectan con nosotros. Un saludo para Neiva. Para Pasto. Medellín. Bueno, hay de muchas ciudades. También de Yopal, de Fusa. He visto que se conectan de muchas partes. Ahora vamos a continuar. En esta semana hemos estado revisando las redes sociales y nos hemos encontrado con algunas publicaciones que queremos compartir. La primera... Bueno, ahora queremos continuar. Henry, tú sabes que es el primer día, el miércoles, que estamos en NotiSeñales, ¿verdad? Pero esta semana, el día viernes, también nos vamos a encontrar. ¿Qué podemos esperar el día viernes? Cuéntanos. Y sí, Paula, para este próximo viernes continuaremos hablando de accesibilidad y derechos. Para este próximo viernes, pues como lo había comentado antes, tendremos una invitada de Call Subsidio IPS. Esto tan importante para la comunidad, para que sepan en qué IPS de Call Subsidio se cuenta con esta accesibilidad y puedan recibir los servicios a través de una mediación con intérprete con completa normalidad. De la misma manera, el viernes estaremos respondiendo las preguntas o dudas que nos hayan dejado de la entrevista de hoy o que nos vayan a dejar también de la entrevista del próximo viernes referente tanto a droguerías como a IPS de la misma manera pues tendremos invitada una persona de la gobernación del Cauca y esta persona de la gobernación del Cauca estará con nosotros debido a la información que dimos hace un tiempo sobre el rol del servicio de interpretación allí en estos entes territoriales y si sí, son las personas intérpretes las más aptas para dar la formación en, de, en lengua de señas o participar en otros espacios ya que hay una gran confusión ahí. Así que hemos invitado a una persona de la gobernación del Cauca que estará allí y nos aclarará el rol del intérprete en este ente territorial. Así que los esperamos a todos para que nos acompañen este próximo viernes. Compartan este video, compartan toda la información, y recuerden que seguimos trabajando para esta toma de conciencia. Recuerden que esta toma de conciencia nos va a llevar a la accesibilidad. Muchas gracias, Henry, por esa información. Entonces, recordemos que nos vemos este viernes a las cuatro y media. Y recuerden, sin accesibilidad no hay derechos. Ese es el lema de esta campaña. Entonces terminamos por el día de hoy. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a Noti señales, el noticiero de FENASCOL, que busca contribuir a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas de Colombia. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live de Fenascol y señal en vivo de Fenascol Digital. Ahora voy a saludar a. Buenas tardes, Paula. Adelante. Hola, Camilo. E igualmente. Hola, hola a todas las personas que nos ven, que se conectan desde diferentes lugares de Colombia, nos encantaría saber desde qué lugares eh, nos están viendo, desde qué ciudades. Usen eh, ese espacio de los comentarios para saber desde dónde se encuentran. El día de hoy... En la emisión de viernes queremos profundizar sobre diferentes inquietudes que surgen en relación al noticiero eh, emitido anteriormente y tener la oportunidad de leer su respuesta frente a la pregunta que tiene que ver y sus opiniones relacionadas a la inquietud. Ustedes saben que sin, derecho, sin accesibilidad no hay derechos. ¿Será que tienen clara esta pregunta? La repito, será... ¿Cuál es la relación entre accesibilidad y derechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay relación alguna o, o no? Adelante, exprésense, muéstrenos su opinión a través de los comentarios. Así es, seguimos con nuestra campaña Sin accesibilidad no hay derechos. Y es que queremos identificar precisamente 100 si entidades que sí son accesibles y asimismo, 100 entidades que no lo son. Finalmente, estábamos hablando la semana pasada, conocimos a ColSubsidio Droguerías, y hoy Henry tiene otro invitado especial en donde han aplicado la herramienta Servir. Bienvenido, Henry. Cuéntanos eh, precisamente quién es ese invitado que tenemos para hoy, entendiendo que el contexto de la semana pasada fue col subsidio droguerías. Ahora vamos a dar paso precisamente a col IPS. Esa es la entrevista que tenemos para hoy. Tenemos una gran invitada. Adelante, Henry. Hola, buenas tardes, Camilo.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 sus opiniones. La idea es continuar con esta campaña y comenten cuál es su percepción al respecto, qué pasa en nuestra sociedad, qué pasa en el departamento del Cauca, en este caso, en Popayán. Eh, Henry, ¿tienes información al respecto? Sí, Paula. La verdad es que, eh, como ustedes saben, el pasado 22 de abril, la semana pasada, en nuestra emisión de Noticias Señales, nosotros mostramos un video de ASOPESORP, la Asociación de Personas Sordas de Popayán, en el cual se estaba comentando acerca de la Oficina de Gestión Social de la Gobernación, si mal no estoy. Y, pues, este video se publicó, se mostró acá en Noticias Señales. Recientemente, pues, eh, se le envió una carta Allí a la gobernación, la gobernación envió una carta y la vamos a mostrar... Como pudieron ver, esta es la carta que envía la gobernación a la Asociación de Personas Sordas de Popayán. Entonces, aquí en la carta, ellos mencionan pues que difieren de la denuncia que se hizo en el video que nosotros presentamos. Nosotros invitamos a la persona de la gobernación, a la persona encargada, pero pues se le presentó una situación, la llamaron pues desde la gobernación eh, a participar de otro evento, de otra situación y pues nos pidió el favor de que aplazáramos su participación en Noticias Señales para la próxima emisión, razón por la cual hoy no está con nosotros. El objetivo pues era aclarar esta denuncia, aclarar este proceso. Sin embargo, en la carta que la gobernación envía a la asociación hay algo muy interesante que nosotros extractamos de las funciones del intérprete y es el punto número 6. Allí en ese punto número 6, veamos lo que dice. Dice que el intérprete dentro de sus funciones está socializar videos en lengua de señas colombiana. Sin embargo, la pregunta allí es, ¿solamente socializar los videos? Por ejemplo, videos que tienen que ver con vocabulario de familia, colores, nociones temporales. ¿Solamente socializa los videos? Esa es la reflexión que nos queda a nosotros para que cuando venga la persona, pues poder hacerle esta clase de pregunta. Porque si el intérprete solamente va a socializar los videos cuando se encuentra con las personas oyentes, ¿solamente los muestra y ya? O en caso tal de que el intérprete muestre los videos, ¿tendría que explicar, por ejemplo, temas de configuraciones manuales y demás referentes a la lengua de señas? Ese punto número seis de las funciones es lo que a nosotros pues, nos crea grandes dudas, porque pareciera que sí estuviera enseñando la lengua de señas dentro de esa socialización que tiene que hacer de esta clase de videos. Razón por la cual es tan importante que se aclare este punto. Nosotros, como Fenascol, opinamos que parece que sí es de esa manera, ¿no? Porque si uno está mostrando un video, probablemente va a decir, mire, esta es la seña de papá o esta es la señal de mamá. Y si las personas que están asistiendo a esta clase de socialización tienen preguntas, pues quien está mostrando los videos debe responderlo. Es casi una enseñanza de la lengua de señas que se está haciendo. Pero no vamos a llegar en este momento a inferencias, sino que esperaremos a que la persona pueda acompañarnos para dirigirle directamente esas preguntas. Y es que precisamente nosotros hemos estado hablando con la Asociación de Personas Sordas de Popayán, y ellos tienen un comité de intérpretes, efectivamente allí es este comité, y dentro del comité está una persona que trabajó en la gobernación, y esta persona nos dice, sí, soy testigo de esa situación, y yo tenía que enseñar lengua de señas dentro de mis funciones cuando trabajaba allí. Es por eso pues, que para la próxima semana invitaremos a la persona, estableceremos ese diálogo para aclarar la situación. Fenasco quiere generar conciencia a este respecto. Lo importante aquí es que se comprenda el rol del intérprete de lengua de señas, ya que existe mucha confusión al respecto. ¿Cuál es el rol? ¿Qué funciones se le deben encargar al intérprete? ¿A la intérprete? ¿Si se le dan? ¿No se le dan? Esta clase de situaciones son las que nosotros tenemos que aclarar para que de esta manera el servicio de interpretación mejore. Recordemos que el servicio de interpretación también está gobernado, guiado por un código de ética. Así que esperamos que la persona pueda acompañarnos para la próxima semana y comentar este tema en nuestra siguiente emisión de Noticeniales. Sí, pues, eh, bueno, ya de esta manera queda abordado el punto, el siguiente punto del día en Así que muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo número 8, habla acerca de esa toma de conciencia y de los procesos de incidencia que se hacen en la sociedad. Y el artículo 9, pues justamente, habla acerca de la accesibilidad. Es por eso que nosotros seguiremos trabajando, mostrando entidades que son accesibles y entidades que todavía tienen esas barreras en su atención esperamos que no sea solamente desde nosotros como Fenascol sino que ustedes también puedan enviarnos eh, videos y las constancias de esta clase de situaciones, muchas gracias bueno, como vieron hemos llegado al final de la transmisión, espero que todos les haya gustado esta misión de Noticeñales y puedan compartirla si quienes no vieron la emisión del miércoles pasado, eh, no han podido eh, tener la publicación, no se preocupen, repetiremos eh, esta emisión junto con la de hoy, el próximo lunes a las 9 de la noche. Vamos a dar esta repetición, recuerden, a las 9 de la noche, así que aprovechen el lunes en la noche. Bueno, entonces... Hemos finalizado señales. nos vemos el próximo miércoles a las 4 y media, continuaremos con nuestra siguiente emisión. Y recuerden, vamos a masificar nuestra campaña, sin accesibilidad no hay derechos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao.